¿Cómo se instalan estas bisagras casoletas? Sigan el vídeo hasta el final que se los explico. Acabo de terminar una era cena vamos a ponerle las puertas, quería explicarle cómo poner las bisagras casoletas. En este caso vamos a ponerla en el borde exterior, la puerta del lado de afuera ahí, esa va a ser la posición hay tres tipos, una que va afuera, una que va en la mitad y la otra que va adentro en este caso vamos a poner la de afuera como la puerta es de 15 milímetros y el mueble tiene un espesor de 18 vamos a ponerle un suplemento de 3 milímetros para que la puerta quede al ras la repartimos de arriba y abajo desde esta parte vamos a marcar aproximadamente unos 8 centímetros para saber dónde va a ir la bisagra para estas bisagras cazoletas que son de 35 milímetros vamos a usar la frontner que corresponde hay otras que son de 26 pero para una puerta de un mueble así tan grande no conviene ponerle de 26, conviene poner estas de 35, son un poco más fuertes. Ahora con estas marcas vamos a marcar desde acá hasta acá, 35 milímetros más 4 milímetros que le vamos a dar de luz desde el borde. O sea, vamos a hacer aproximadamente 21 milímetros. Corre la puerta y les explico bien. Con la escuadra donde hicimos la marca, alargamos un poquito. medimos 21 ponemos ahí la escuadra y extendemos donde vamos a poner la bisagra la parte de adentro va a ir alineada de esta manera y vamos probando. Ojo de no pasarnos porque la puerta, al ser de 15, queda muy justito en el borde. Ojo con la profundidad. Vamos a darle un último ajuste porque todavía está tocando en el fondo. Probamos. Y ahí vemos que no se balancea. Está perfecto. agujeros hechos, colocamos las dos bisagras y con la ayuda de una madera alineamos esta parte de acá, así quedan las dos bien parejitas, le ponemos una prensa le vamos a colocar tornillos de 3.5 x 16, bien en el medio no nos, pasamos, no nos pasamos de torque porque si no se zafa el tornillo El este próximo paso que vamos a hacer es poner este tornillo en la mitad de la guía. Vamos a aflojarlo un poquito y lo ajustamos apenas en la mitad de la guía para que después nos dé un margen para poder maniobrar hacia adelante y hacia atrás. vamos a acercarla, acá le vamos a poner estas maderitas de suplemento abajo, le saqué la de 3 milímetros le puse unas maderas un poquito más gruesas para que quede mejor en la altura. Volvemos a repartir bien acá, queda bien en la posición correcta, vamos a ver si la marca que hicimos con la escuadra coincide con la que habíamos hecho en la puerta. Una vez que lo tenemos en la posición, bajamos la bisagra. Le ponemos el tornillo en la mitad de la guía para que se pueda corregir una vez que el mueble está colocado. Estos tornillos también son 3,5 por 16. Una vez que colocamos la tapa, vamos a probar a ver cómo queda. Y si se fijan en esta parte de acá, Van a ver que queda toda torcida, pero no se hagan problema porque eso se corrige con los tornillos de regulación de la bisagra. Ya dimos vuelta el y vamos a poner la otra tapa. Sí. yo ahí lo estuve regulando un poco pero en realidad la regulación final se le da una vez que está ubicado en la posición y ya no se mueve para ningún lado el mueble ahí está bastante acomodado queda con un poco de luz más o menos está parejo en todos lados pero vuelvo a repetir la regulación final se le da cuando está colgado listo trabajo terminado las bisagras están colocadas ahora solo queda pegarle una pintadita colocarlo Darle una regulación final y de esa manera ya van a quedar todas las puertas listas para poder usar. Hasta acá el video de hoy. Espero que les haya gustado. Y ya saben, si les gustó denme un like, suscríbanse si no se suscribieron. Y dejen en los comentarios alguna cosa que quieran saber sobre este tema de la colocación de bisagras casoletas. Cualquier duda vamos a tratar de contestarla a la brevedad. Nos vemos en el próximo video. Chao.